Y el Ministerio Público imputa formalmente a Luis Revilla porque considera que existen responsabilidades en el caso Alpacoma. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la mañana de hoy se presentó la imputación formal en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública dentro del caso Alpacoma. En realidad el fundamento jurídico radica en dos puntos. Uno, eh... Son dos tipos penales, el incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, existen antecedentes que ya el Tribunal Constitucional ha señalado, existen eh, leyes como la ley 755, la ley 1333, el decreto supremo 2954, el cual hace establecer que eh, en todo caso el gobierno municipal, eh, cualquier gobierno municipal, tiene la obligación de resguardar y supervigilar estos aspectos referidos a, al ámbito de, de contaminación. Y fundamentalmente, el Ministerio Público ha visto que estos, estas, esta normativa no ha sido cumplida. La Fiscalía pedirá la aplicación de medidas cautelares al imputado Luis Revilla. No se especificó el tipo de medida. La aplicación de medidas cautelares. ¿Detención preventiva? Detención preventiva no, no estamos pidiendo detención preventiva, sin embargo, de aquello... La norma nos eh, implica que debemos, ante una imputación, solicitar medidas cautelares. Recordemos, en fecha 20 de enero de este año, una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma se dio provocando que cientos de toneladas de basura se deslicen hasta llegar al río Achocalla. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público por el alcalde de Achocalla, quien responsabilizó al alcalde de La Paz, Luis Sevilla, por el colapso que provocó el desastre ambiental de Magno.